Mis hermanos de cristianos en la gloria de la fe que conquista, otra semana más, otro jueves más trayendo las buenas nuevas del reino de los cielos. Esta semana el Espíritu Santo ha titulado esta emisión Una Iglesia Pagada. Sabemos que hay muchas naciones que son, hay estados laicos, que, eh, tú me estás diciendo qué quiere decir con eso, que respetan la diversidad uh, de creos en la sociedad o, o en la comunidad, pero vemos hoy una iglesia con ideología secularista ¿Qué quiere decir eso? Estoy investigando. Es un proceso mediante el cual la religión va teniendo un peso menor en una determinada sociedad, pasando por de posiciones teológicas o agnósticas y ateas. Vemos una iglesia que no es proactiva, vemos una iglesia que siempre reacciona a cosas que ya sucedieron y bueno, vamos a actuar. Un ejemplo, por ejemplo, aquí en Colombia, hace unos, unos, creo, cuatro o cinco meses, a la grupo feministas eh, y, y del LGTB estaban luchando para que se aprobara el aborto. Entonces, y se aprobó. Y después la iglesia reaccionó a eso. Por eso te digo, somos una iglesia que no somos proactivos. No se hizo nada antes para que cuando vinieran estos grupos, eh, el, el gobierno dijera, no, no vamos a hacer nada porque ya hay una ley. Y por eso... No vemos hoy una iglesia que realmente no tenga iniciativas. Vemos una iglesia que únicamente quiere eh, ser, eh, no vemos una iglesia como la iglesia primitiva. Y es por eso que cuando eh, yo ve, veía esto, y hoy, hoy en día en Colombia se está haciendo un referendo por la vida, que en este mes, creo que hasta el 25 de este mes de, de agosto del 2022, eh, se va a hacer un referendo para que anulen esa ley. Y es por eso que siempre reaccionamos a lo que están haciendo otras, otros grupos. No tenemos una vez más esa, esa iniciativa. Y es por eso que el Señor nos lleva a Hechos. Capítulo 4, versículo 32 al 35, que aquí habla de todas las cosas en común. Y algo que me llamó la atención cuando el Espíritu Santo me llevaba a estos versículos es, y dice, Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y abundante gracia era sobre ellos así que no había entre ellos ningún uh, ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Tenemos una iglesia primitiva que ya estaban pensando en lo que iba a pasar, en lo que iba a, correr, a ocurrir. Entonces, vemos una iglesia que realmente primitiva, que estaba actuando, se estaba evangelizando, se estaba moviendo en lo sobrenatural, en lo espiritual. Pero una vez más, hoy vemos una iglesia que únicamente eh, reacciona, no es proactiva, no se mueve, es como que se quedaron en las cuatro, perdona, como te lo diga, en las cuatro paredes, eh, con los hermanitos ahí, pero no salen a, a evangelizar. Son pocos lo que hacen. No vemos una iglesia que realmente esté siendo proactiva una vez más. Y es por eso que en el versículo 35 tre de ese mismo de Hechos dice, y, y, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Y la necesidad es que la iglesia comience a moverse, que la iglesia realmente comience a, a mirar qué está pasando para que cuando vengan estos grupos no puedan hacer nada. Porque van a haber leyes que realmente digan, no podemos hacer porque ya hubo, a, a, hubo una iglesia, unos cristianos que promovieron esto y no podemos hacer nada. Y es por eso que hoy en día, desafortunadamente, y lo estamos viendo hoy, que si tú tienes fe, mis hermanos, eres, una, eres, eres un ciudadano de segunda. Que no importa lo que tú opines, que no importa que lo que tú hagas. Prácticamente, como eres, eh, tienes fe. Quédate en tus cuatro paredes. No queremos tu opinión. No tienes opinión política. No tienes opinión de en la sociedad, porque tú tienes un, un creo y tú opinas de esa manera. Y es por eso que el Señor está diciendo, Iglesia está durmiendo iglesia una vez más lee mi palabra escudilla mi palabra el señor nos está hablando pero muchas veces el, el hermano la hermana quiere escuchar más al pastor que al señor y hoy vemos un liderazgo que no están escuchando al señor porque no son proactivos siempre reaccionan a lo que está pasando es por eso que el señor está hablando en esta iglesia que sea proactiva, que se muevan en el nombre poderoso de su nombre. Vemos una iglesia que, que, que dice, quédate en tus cuatro paredes, si no queremos escuchar todo lo que tenga que ver con tu Dios, con tu religión. Es lo que dice el gobierno, es lo que dice la sociedad hoy en día, y tú ah, te estás dando cuenta de eso. Un punto que nos pone también el Espíritu Santo, vemos que en Colombia los políticos, mira lo que pasó hace poco, y esto lo estamos viendo, vamos a ver, vamos a ver consecuencias, Vemos que en Colombia los políticos tocaron las puertas de las iglesias cristianas para obtener votos y líderes cristianos se ven favorecidos en la parte económica. Hoy vemos un partido político cristiano que está en lo último. Y vemos aquellos que van con la brujería, de acuerdo con el aborto, con el, el, el homosexualismo, el mismo pueblo de Dios está eligiendo esas, esas, esas, esas, esas personas, esos personajes como yo los digo. El mismo pueblo de Dios. Realmente yo me pregunto, ¿vemos una iglesia pagada? Sí. ¿Vemos una iglesia que realmente está actuando? No. ¿Vemos una iglesia que no tenemos voto, no tenemos opinión, no tenemos realmente... Eh, que lo que digamos no vale nada, porque no hemos, no hemos sido como esa iglesia primitiva, como lo, como lo dicen hechos. Así que no había entre ellos ningún, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido ¿Realmente estás ayudando a su hermano? ¿Realmente las iglesias se están poniendo de acuerdo? Porque hoy vemos... Ah, la iglesia de aquella no lo hace porque no se quiere meter con la iglesia del, el, del punto A al punto B. Porque ya son los pobres, allá son los ricos. Dios no está mirando eso. Cuando estemos en el cielo, cuando estemos en, el, cuando, en las piezas del Cordero, el Señor no va a decir, mira la, la, la, la iglesia tal, nombre en esa esquina, esta dominación en, la otro, en el otro lado. No. El Señor va a ver nomás una, una esposa. No va a haber de, de, de denominaciones en cada esquina, en esa, en esa nueva Jerusalén. va a una gloria. Y el idea Señor también nos lleva a Romanos, capítulo 8, versículo 25. Y te voy a leer dos versiones porque me parecieron muy interesantes. Y en la versión internacional te la voy a leer también porque me parece que es, eh, la vas a entender mejor. En la versión Reina Valera dice, el título de este de Romanos 8, 25, viviendo en el espíritu. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y la nueva versión internacional nos dice, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, eh, en la espera mostramos nuestra constancia. Si realmente nosotros no esperáramos a que estas, estas, estos grupos de uh, feministas, estos, estos, estos grupos de LGTB, actuaran, si nosotros realmente, como dice la palabra, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, si realmente comenzamos a que a movernos como un gran grupo, como una gran masa, diciendo a, a sacando leyes para que, que a, sus, a nuestros hijos no nos impongan, o cosas así por el estilo, eh, terminando este versículo, en la espera mostramos nuestra constancia. Vamos a ver resultados, vamos a ver realmente el, el respaldo del Señor. Pero hoy vemos una iglesia dividida, hoy vemos denominaciones que uno por allá y otro por acá y la izquierda derecha arriba abajo y una vez más o ¿no vemos un liderazgo que, que cuando el, el, el hombre quiere votos y si sí, venga venga le llevemos a mi grupito y no sé qué y, y se ven y se ven a uh, favorecidos económicamente puede no decir la verdad pero es la verdad de la fe que conquista salmos 31 24 nos dice Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Mira lo que les dice el Señor. Y una iglesia pagada hace esto. Cobren ánimo, anímense los unos a los otros y ármense de valor. Unámonos iglesia, unámonos. No esperemos lo que está, lo, lo que está pasando en diferentes países de, de Latinoamérica. Yo te hablo en el ámbito colombiano. Hace cuatro o cinco meses se aprobó el aborto. Mejor dicho, en 24 meses de gestación pueden abortar. Y desde, y desde ese punto, ahora, la cantidad de abortos que ha habido aquí en Colombia es impresionante. Es impresionante. La iglesia se queda dormida. No hace nada. No son proactivos, sino reaccionan a las cosas que ya pasaron. Iglesia, líderes, muévanse. No esperen que lo próximo que venga ya perdamos a nuestros hijos. Es por eso que necesitamos, ya necesitamos enfocarnos. Porque ya por medio de los celulares vienen cosas. Vienen cosas, iglesia. Movámonos como iglesia. Realmente líderes. No, vea, no veamos como que la iglesia pequeña, no es iglesia pequeña, de fruto tiene más, más. Eh, más unción por el Señor que esa mega iglesia y como lo dice, lo dice en, en Hechos eh, así que no había entre ellos ningún, uh, ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de, de lo vendido salgamos como comunidad como iglesia, como pueblo de Dios a luchar por nuestros derechos a que cuando dice aquí, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y uh, traían el precio de lo vendido, todas las cosas que nos quieren imponer, no, va, no van a poder hacerlo. Porque van a, vamos a hacer que el gobierno no pueda imponernos cosas, porque va a haber, van a haber una comunidad unida, una comunidad que realmente esté, digan, hay presencia de Dios. No los podemos tocar, porque no es una iglesia pagada. Es una iglesia viva y de poder. Y ya para terminar, mis hermanos, de aquí de la fe que conquista, en Hebreos 10.23, mira lo que nos dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Te lo repito, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios nos dio una promesa, Dios te dio una promesa. Y yo sé que el Señor va a hacer algo sobrenatural en este pueblo. Pero realmente necesitamos ser como esa iglesia primitiva. Dándonos las buenas nuevas de reino de los cielos, pero ayudándonos como comunidad, no siempre una iglesia que reacciona a lo que haga el mal. Porque hoy a lo bueno le llaman mal, y a lo malo le llaman bueno. Vemos hoy en nuestros gobiernos que vemos ya... Hombre con hombre, hombre con hombre casados mujeres con mujeres casadas y ya es normal y basado en lo bíblico basado en la palabra de dios eso no es normal no. me llamarás racista me llamarás que eh, soy que tengo odio no no tengo odio yo me baso en lo que dice la palabra de dios estoy corriendo esta carrera y cuando llegue a la meta seguiré diciendo la verdad porque la verdad nos hará libres queremos una iglesia viva no queremos una iglesia apagada y que los gobiernos sientan que ese pueblo de Dios se ha levantado que ese pueblo de Dios realmente tiene un poder y que tiene ese Dios vivo y de poder que los, va, que los está respaldando que nada nos puede tocar así que yo te invito nos unamos Oremos los unos por los otros. ¿verdad? Oremos por este, por este mundo, por, nuestra, por tu nación, por nuestra Colombia. Y que el Señor sea teniendo misericordia cada uno de nosotros. Porque las decisiones que se toman hay consecuencias. Que Dios tenga misericordia y que su gracia esté con nosotros. Y como dice una vez más, Hebreos 10.23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Como lo dije en una misión, yo creo en el Evangelio, porque creo en el Evangelio y tengo fe él, va a ser algo sobrenatural en, el, eh, en, su, en, su, en su novia, la que va a ser su esposa, en su iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias y honra y poderes, amado Padre Celestial, por este momento, Señor y Padre amado. Gracias por ser tan maravilloso, tan hermoso. Y recuerda que siempre le damos a la gloria y la honra. Al Señor. Bendición.